Fueron sepultados este lunes los restos del joven Carmelo de Asa Abreu, alias Melo, quien murió por los fuertes golpes que recibió en distintas partes del cuerpo en accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero San Francisco-Pimentel. Amigos y familiares lo describieron como una buena persona. Lamentan su repentina muerte. Carmelo era un muchacho bueno, humilde. y Después que tuvo su hijo, fue un hombre de ahí, ahí. su hijo lo tuvo a los seis meses. Era un trabajador, trabajaba ahí en la bomba. Pero llegó este momento que ya el Señor parece le llegó su día, y ahí fue su, su determinación. El fallecido que también señalaron era un padre que dejó un niño en la orfandad. Bueno, supuestamente ve un vehículo dando la vuelta en la avenida. Pero cuando yo venía, no hubo chance. Y impactó, con, y impactó con, él. con el vehículo. Bastante, inesperada, porque según dicen los, los hechos, el, el, el, el que vive en el carro estaba dando la vuelta. Ya lo impactó ahí en ese momento. Él iba a qué, ¿a bordo de qué? Él iba a bordo de una moto. Era un muchacho que era como era muy bueno, el trabajador. Para NTN, Trini Fuertes.